Así que, estar practicando pegada Entonces, pegar está. Lo que la gotita pega, nada Lo despega <ríe> Y si no acertarla de entrada Ahora poder corregir Porque a veces es preciso corregir Ahora también, nueva gotita germana.